Crear un efecto espejo en Photoshop, la verdad es muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a duplicar la imagen, vamos a presionar CTRL J para que la dupliques, ahí lo puedes ver en el panel de control. Vas a presionar CTRL T en el teclado, damos clic derecho y vamos a poner la opción que dice voltear de manera horizontal. Vamos a mover esta imagen por acá, más o menos por ahí, doble clic para aceptar los cambios, presiona la tecla C en el teclado, por favor, para agrandar la opción que vendría a ser de la herramienta de recorte, entre para aceptar los cambios y ahora viene la parte interesante porque te recomiendo que trabajes con la herramienta de selección activa y puedas reducir el, el, la opacidad utilizando los ataques de teclado, por ejemplo 3 o 30 en el teclado, me gusta mucho la distancia que está ahí, si no te gusta pues simplemente la puedes mover como quieras voy a poner control Z, otra vez voy a poner 0 en el teclado para poner la opacidad al 100% Ahora voy a trabajar con la herramienta del de marco rectangular. Como es un fondo bastante uniforme, lo que voy a hacer es esto. Simplemente clic y arrastro para crear ese marco de selección y automáticamente vas a presionar clic en máscara de capa.